Pues Sofía, empezamos, si te parece, entonces la entrevista. Me hablabas ayer de que tú estás sufriendo un, un duelo por una pérdida, ¿verdad? Bueno, mis hijos eh, les diagnosticaron un cáncer en el 16, en el año 16, en julio del 16. Eh, Era, bueno, ya era complicado, pero bueno, parece ser que salió todo bien. Mi hijo vivía, estaba casado, vivía afuera porque era militar, yo tengo doble nacionalidad, vivía en Marsella. Las operaciones y las estancias en el hospital las hice yo, porque su mujer no quería. A nosotros nos costó, a mí físicamente, psicológicamente, monetariamente, pues mira, es dinero, pero ella no nos quería en su casa, entonces yo... Eh, Tuve que estar en el hospital con mi hijo, lo que pasa es que en, en los hospitales en Francia no puedes dormir allí. Lo que pasa es que las enfermeras son españolas y me dejaban dormir en el suelo. Mi hijo mi hijo se enfadó porque yo pregunté si se iba a morir y creo que no tenía que haber hecho esa pregunta delante de él. Lo anunciaron a, a mi hijo, a su mujer y a, y a él. Para mí, yo tengo dos hijos, pero a mí se me ha ido mi hijo. Siempre tienes más feeling con un hijo que con otro, aunque tus padres digan que no. Pero para mí era mi hijo, mi hijo. Eh, cuando él más o menos se repuso y que empezó a volver a, a, a vivir, que estaba en la clínica y salía, bueno, ya sabéis, la, las quimios y todo esto. Él tenía que venir de octubre y ya cuando iba dentro del taxi vio que no podían subir al avión, me llamó y me dijo... Mamá, ¿puedes venir? Por favor, que tengo que ir al hospital. Y yo cogí un avión y me fui. Y, y, y esta vez no estaba su equipo oncológico, sino que estaba el, el de, de, de urgencias. Y me dijo, ¿sabes usted la gravedad del de cáncer de su hijo? yo le dije, no. Me dice, no le queda nada. Digo, pero, digo, si a mí me están dando otras noticias, dije pues, no le queda nada. Y me pasé en el Gregorio Marañón, pues, casi un mes. Me quería una habitación. Y iba y venía. Bueno, iba solo a dormir y a cambiarme. Y Ah, el equipo del Gregorio Marañón le decía a mi hijo cada día, cada día se lo llevaban a hacer una prueba, pero cada día le daban una palmadita y decía, decían, Matías, que de aquí nada ya estás en el Bernabéu otra vez. Y yo, no me quitarán de la cabeza que fue un conejillo de indias porque era un chico joven. Y... Cuando yo pedí autorización para llevármelo a Palma de Mallorca, él me pidió, me dijo que quería venir a morir a casa. Eh, se me denegó. Se me denegó. Él, el médico me dijo que lo que yo pensara no le, no le importaba. Lo que le importaba era, era el enfermo. Digo, el enfermo también quiere venir. Dice, no sabemos si está usted preparada. Y, y bueno, tengo la gran suerte de que mi vecina es de la sensación del cáncer, es la presidenta, y teníamos ya toda la casa preparada. Me ayudó otra vecina que es enfermera, con todos los papeles y, bueno, nos tengo que dar las gracias infinitamente, que se las doy cada día. Y gracias a ellas tuvimos mover mi hijo. No nos dieron ningún tipo de ayuda. O sea, a un, a un prisionero le, le llevan en furgoneta y a nosotros nos dieron ni siquiera vuelo, ni ambulancia, ni nada. Tuvimos que coger un taxi. Bueno, fue muy mal, muy mal, muy mal, pero, bueno, yo trabajo, trabajo en Iberia y se portaron muy bien con nosotros. Claro, nosotros llegamos el lunes y el martes el, el oncólogo lo quería ver para ver su estado. Y cuando entramos le dimos una cara descompuesta al señor. Y nos dijo, vosotros venís informados desde Madrid del de, de, de estado en que está. Nos dijo que les he tomado dos días por amor. No nos podíamos levantar de las de la sillas. Nos quedamos en el estado de hecho cuando le pasaba la sangre. Con el pin los radio se convertía en agua. Y un 25 de octubre y murió un 11 de noviembre. Su sangre se volvía agua. Yo no vi. Básicamente, morirse dentro de una ambulancia, porque no llegaba casi. Bueno, encima tuve que tener a su mujer en casa, porque él me lo pidió. Yo no podía estar en casa de ellos. Eh, pues si iba a tomar copas y... No lo sé, no lo sé, pasé muy mal, lo pasé muy mal y mi hijo no quería pisar un hospital, quería morir en su cama. Llegó el día y yo, yo me di cuenta y dormí en el suelo con él como dormía en el hospital. Me dijo, mamá, ha llegado el momento, nadie quiso venir, todo el mundo se despidió, todo el mundo se fue a dormir, no tuve que quedar con él. Y yo eso no, no, no puedo, es una losa que me pesa mucho, porque una madre no viene para matar a mi hijo. Yo, esto fue a las cuatro de la mañana, a las ocho llamé a un médico y yo no un estado de hecho me desmayé, no quise ni verlo en él, cómo se lo llevaban él. no hubo funeral, no hubo nada, no se hizo nada porque la mujer se quería llevar todas las cenizas para tirarlas en la Gran Vía. Entonces, pues su padre y yo estábamos desesperados. Intervino el ISAT. El ISAT habló con ella y le hizo entender que también nosotros éramos parte de Matías. Y conseguimos poder tener dos urnas. Y hoy en día, puedo ir a mi a mí, yo, yo me entedio, pero la otra parte hicieron un funeral en Madrid. No sé quién con quién. Bueno, mi hermano, el que se la ha Hay gente de mi familia que le ha dado el pésame a él y a mí no. Y tiraron las a mí, también a pues ha sido todo muy, muy duro porque han intervenido muchos personajes que han hecho mucho daño yo yo el problema es que soy muy recorosa y me y me cuesta me cuesta, me cuesta mucho, me cuesta mucho olvidar. Yo solo no digo que me den diez minutos más porque ni siquiera me acuerdo de si me despedí de sí. De, por de decir, de decir, que le quería hacer. Bueno, yo entré en una depresión, me ingresaron y... No, no entendía muy bien por qué estaba tan enfadado conmigo. Y como hoy en día tampoco. ¿Te refieres, a, a, ¿Te refieres a tu hijo que estaba enfadado contigo? Sí, y cuál es, sí. ¿Cuál es el motivo de que estuviese enfadado contigo? Porque no, al fin y no, al cabo lo le lo estabas sé. cuidando al máximo. ¿no? no lo sé. No lo sé. Se enfadó con nosotros. No lo sé. Yo el otro día limpiando un poco el teléfono cuando usted nada. Casi encontré un mail que ponía que lo sentía mucho, que, que un tiempo pasaría y que, que le pedía perdón si le había ofendido en algo. Y, y nunca obtuvo su respuesta de este, de este mail. lo encontré el otro día. Uh -huh. eh, no lo sé, no, no. Se fue a Madrid y es, vivía con mi hermano y bueno, mi hermano no no me quiere mucho, no he tenido una infancia muy muy fácil. No he vivido una infancia muy fácil. Bueno. Yo tengo que criar a mi hermano y me doy cuenta que ni siquiera he tenido infancia. Yo pensaba que había sido una buena madre, pero hasta duda había sido una buena madre. Me dices que su fallecimiento sucedió el 11 de noviembre. ¿De, de qué año en concreto? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Del 18. Uh -huh. Del 18. ¿Y cómo Del ha 18. sido tu vida desde, desde ese momento hasta hoy? ¿Cómo ha sido llevando el duelo? Mal. Me llevo muy mal. He hecho tres o cuatro intentos de suicidios, He estado ingresada en clínicas psiquiátricas, he estado en la pública también. El, el, día, de, el día de que hacía un año, yo iba dispuesta a pegarme una fiesta por todo lo alto y después tirarme de un barranco ¿Intentaste Pero... suicidarte entonces? ¿Lo, ¿Lo llevaste a cabo o fue más bien una planificación de suicidio sin, sin un intento? No, fue, un, fue pegarme una fiesta por todo lo alto, es decir todo lo que entré en, en, en la descripción y fue eh, acostarme con una persona que no conocía de nada, en vez de ir a tirarme por el barranco. Pero porque se cruzó así, si no me hubiera ido a tirar barrancos. Era como una necesidad de perder el control y que pasara lo que tuviese que pasar, ¿no? O algo así. Efectivamente, efectivamente. Yo. Eh, tengo, o sea, ahora yo, me, me están dando antabús, porque te, tengo, aún con el antabús tengo ganas de beber, aún con el antabús tengo ganas de beber, a mí me quita el, las, las penas, eh, el, el beber, el beber. ¿Tú consumías alcohol de manera frecuente, a lo mejor abusiva, antes de no. toda esta historia que me estás comentando, o fue a partir de eso? No, no, no, No era una bebedora social, Que decir, si, si salías, pues podía beber pues, una copa de champaño, en la cena una copa de, de vino, y Yo, ahora lo haces no. entonces por por olvidar me imagino no por dejar de pensar sí. quizás no sí sí estoy el chocolate y las chucherías uh -huh. y es, es horrible es horrible uh -huh. y ahora pues tengo voy a cumplir 52 años y me, me he puesto a fumar como no puedo no puedo hacer nada, pues fumo. Hay días que puedo fumar mucho y hay días que no fumo. Da la sensación que es como una manera de hacerte daño, ¿no? Como de castigarte, como, como si te es sintieses que, a lo mejor culpable y, y, y te estuvieses maltratando es que para... Me, me, para... Me, siento, me siento culpable, de verdad que me siento culpable. A veces me gustaría no despertarme por las mañanas. Es que no, no, no, es que siento que algo malo he hecho. Y que lo llevaran a él. ¿Qué es lo, lo malo que has hecho? ¿O ¿Cuál es la razón de que te sientas culpable? Pues no lo sé yo. Dicen que el karma te trae las cosas que... Cuando haces algo malo, yo no hago más que darle vueltas a la cabeza, digo, algo malo hecho y, y me ha tocado. Yo llevaba un tiempo diciendo a mi marido, digo, no estoy bien, creo que me va a pasar algo. Y, y era yo era mi hijo. Y... Entonces, realmente lo que estás sintiendo es que en tu vida no te has portado suficientemente bien y tu vida te lo está pagando habiéndote hecho que pierdas a tu hijo. ¿Es algo así? Pues yo creo que sí, que algo hecho malo a alguien, ¿no? Pero yo, yo te lo digo raramente, yo me siento una persona bastante buena persona y no sé qué puedo haber hecho de tan malo para que me, me hayan quitado a mi hijo. No tengo ningún tipo de empatía con la gente. A mí la verdad lo que está pasando ahora... O sea... A mí se murió mi hijo y nadie vino a aplaudir ni nadie vino a decirme nada además eres como un bicho raro porque la gente te rehuye. te rehuye porque es... no sabe qué decirte me da la sensación no de que qué. tienes un, una sensación de odio tan grande que, que es generalizado, no me da la sensación que odias la vida, odias a la gente odias a tu entorno sí. ¿puede ser? sí, sí. sí. yo yo no salgo de mi casa y yo no estoy tengo... El confinamiento para mí no ha sido. Yo, yo he llegado a llorar por no por no ver a mi marido yo he salido salgo de casa y si salgo es con mi marido y lo perdí de vista cinco minutos y tuve un brote de ansiedad llorando como una niña pequeña porque no veía a mi marido y no no me no me siento segura, no, no, no, la gente no me puede tocar, la gente no me, yo no, no tengo, inter, es que no tengo ningún interés en conocer a gente, o no sea, sé, y si sí. pierdo las amistades, tampoco las quiero recuperar, no, tengo interés, no encuentro que... No, no, no, no le encuentro nada a la vida para que me, para seguir. O sea, no, no, no, es que no me aporta nada una persona. No, no, no, no, no, tiene, no tiene nada que que me va a contar que su hijo crece o que va al colegio que es que no me, yo me siento en un mundo como si todos los demás fueran o yo fuera un playmobil sabes qué te digo como si no me tocara estar aquí uh -huh. sí. cuando piensas hoy en día en tu hijo qué es lo que lo que piensas Pensar en él aún. Pienso que va a llamar o que me va a mandar un WhatsApp. Que. Soy consciente de que está muerto, pero. No me quiero hacer la idea de que está muerto. No puedo. Me en las entrañas y no sabía que eran más entrañas. Y si yo le un WhatsApp, oh, gracias a Fred, si venía de Madrid a verme. Le espero, le espero noticias suyas. <ríe> no puedo no no puedo no no puedo afrontar me da la sensación realmente de que no, no aceptas su muerte no es algo que no. te genera muchísimo daño y, y no estás aceptando que le has perdido verdad no es que no no puedo no puedo y el problema es que no ha sido tan duro en todos los aspectos, tanto físicos como psíquicos, que he perdido la, las ganas de querer. No, no quiero querer. Y tengo otro hijo, pero es que no le puedo querer. Y además... Creo que el pobre se da cuenta del rechazo. Estas cosas se notan, por desgracia. Y a medida que pasa el confinamiento aquí, yo intento poner de mi parte, pero no, no puedo. No puedo. No me quiero a mí misma. No puedo querer a otra persona. Si ahora hubiera una balanza de la justicia, pues me tendría que dejar ir a dormir y no levantarme. Ya he hecho muchos intentos de suicidio, ya he hecho muchas tonterías. Y ya, pues, mi marido ya está un poco agotado. Y vivir con una persona con un trastorno es un poco complicado. ¿Qué evolución ha ido tomando, Sofía? Porque de esto hace ahora un año y medio, ¿verdad? Eh, durante, durante este año y medio, ¿la cosa ha ido un poco mejor o ha ido a, hacia peor? Porque me da la sensación de que está sumando cada vez más odio, está sumando cada vez más rencor y no sé si es así. Eh, sí, sí, o sea, yo te soy, yo ahora sería capaz de matar. Yo ahora mismo sería capaz de matar. El te día dije a la psiquiatra que había soñado con un cuchillo y, y, y con la sangre y además oliéndolo. Es... Es, es, muy, es muy duro, mis noches son muy duras, muy duras. Yo cada día sueño con mi hijo, cada día, cada día. Y mi despertar, lo último que tengo es mi hijo en la cabeza. Y entonces tú ya arrancas el día con tu hijo en la cabeza. ¿Qué es lo que, te está, ¿Qué es lo que te está atando a la vida, Sofía? Porque... ¿Hay algo que pues te no, está no, atando quizás? No, no, no me ata, no, no me ata mucha cosa, pues te voy a decir, tengo un perrito, tengo un chihuahua, que bueno, pues si no estuviera estaría muerto. Me ata, pues, cuando estuve, son chorradas que me atan, pero de momento estoy aquí, pues por esto me ataqué si yo me muriera se moriría mi marido porque yo sé que me quiere con todo su corazón mi hijo creo que no lo superaría porque lo ha pasado muy mal con su hermano pero yo yo yo egoístamente digo yo tengo que vivir por los demás cuando yo no quiero vivir. A mí me piden una cosa. Y yo le yo decía a mi marido, digo, pero vosotros me pedís, pero yo no me siento, no me siento, querida, ya, ya empezamos. Digo, ya digo, pero yo no no los siento. Y si yo no los recibo y no los siento. Sí. Por mucho que me lo digáis. Y bueno, es un adolescente de 23 años. No, no el año que viene volver a vivir a casa, porque quiero hacer un, unos estudios en la UI. Uh -huh. no, no sé si aquí o con, con mi madre en Palma. Yo. Yo preferiría pues que no fuera conmigo. Yo ahora no tengo. No tengo una buena relación, pero no es culpa de él, es culpa mía. Yo no, no le he dado lo que necesita. No, me te, no la, tengo. Me, me da la sensación de que es porque entiendes que tienes una falta de capacidad para trasladar amor hacia los demás, ¿no? Me, Efectivamente. Es Efectivamente. Es que también me da la sensación de que sientes como que te duele, como si fuera injusto que tú traslades amor a otra persona como que si estuvieras tra traicionando a, a tu hijo fallecido quizás es que ya, ya no quiero no qui no, es que no, no quiero ni puedo ni es que no es que se fue mi hijo sin saber si yo no sé si mi hijo me quería y esto me me por dentro me esto, todo el mundo te dice, ¿cómo te va que querer si no has cuidado? ¿Qué? Hay gente que cuida a otras personas y no son familiares. ¿Qué te hace pensar que tu hijo no te quería? Pues porque como habíamos estado así como enfadados. No lo sé. Yo, yo no sé por qué tiene una madre que ver morir a su hijo y más sedarlo yo. Lo de la sedación, no. No lo pero dices, no, dice no. Sofía, que tienes la sensación de que tu hijo no te quería. ¿Por qué tu hijo podría no no quererte? Pues porque estaba parado conmigo y yo no sé, no sé qué le había hecho. Y mi hermano me dijo un día, ya te lo diré, pero no lo sé, no lo sé. No sé ese, si es ese... una historia de que no le pagamos una escuela de pilotos. No lo sé, no te lo puedo decir. ¿Pero ese enfado es algo que tu hijo llevó durante toda su vida? ¿O es un enfado de no, los últimos no. meses? de los últimos meses. O sea, que es algo muy puntual en el tiempo, entiendo, ¿no? Ese, enfado, sí, ese posible puntual. enfado es algo muy puntual. ¿Y sí, el resto sí. de la vida de tu hijo, tienes la sensación de que tu hijo te quería el resto de su vida? A mí mi hijo me quiso hasta que conoció a esta chica. Lo hacíamos todos juntos todo todo todo y se fue a Madrid y conocí esta chica y ya supongo que cada mujer va a su casa. Uh -huh. Pero. Bueno, Dices entonces que tu hijo a lo mejor te, guarda, te guardaba rencor porque quizás no porque sí. no le habíais pagado una escuela de pilotos, que comentas, pero eso fue por unos sí. meses. Y el resto de la vida de tu hijo te demostró amor y afecto como su madre que eres. Es así. Eh, bueno, pues como son los jóvenes, no te llaman cada día ni te, pero sí tenía una palabra cariñosa para mí y me llamaba y sí. Recuerdas alguna situación en donde tu hijo te haya demostrado amor, afecto o cercanía? Tienes alguna prueba de que tu hijo pues te haya demostrado en tu vida esa, esa cercanía o ese afecto? Es que eh, mi hijo no, no, era, no era afectivo de. No es que fuera afectivo con, conmigo ni, ni con nadie. Es que mi hijo ya nació que era un señor mayor desde pequeño. Mi hijo tenía más cabeza que yo y yo era la madre. ¿Sabes qué te digo? Era como. Muy serio, ¿no? ¿Y cómo sabes que te no. quería entonces tu hijo? Porque me dices, durante toda su porque... vida me quiso, pero en los últimos meses notaba que... Porque... Que no... Pues porque teníamos así como... Es que es muy sordido. Cuando se moría alguien era a ver quién era el primero que... Que hoy se ha muerto y no, era ver quién en el primero que adivinaba quién se ha muerto, ¿sabes? Uh -huh. Teníais y como vuestros juego. juegos confidentes, ¿no? Que os hacían como sí, sí. entender que había cierta cercanía entre vosotros, ¿no? Y esa es como una prueba. Había, como una había, prueba. Sí. sí, decía, como una prueba de que pues estáis juntos, ¿no? Era siempre mi cartita de, de cumpleaños, mi ramo de flores, mi, uh -huh. no y la manera de llamarme, él me llamaba chinins, era muy era muy dulce y muy cariñosa cuando me, me la decía. Uh -huh. vale. Me estás hablando entonces de que eh, en la inmensa mayor parte de la vida de tu hijo, tu hijo te demostraba amor, te demostraba afecto, te demostraba cercanía. Y luego ha habido unos meses en donde sientes que tu hijo te odiaba. Y esos meses entiendo que son una parte muy concreta y específica de su vida sí. por a lo mejor algo que se le había metido en la cabeza. Lo que pasa es que cuando tu mente pi piensa en el pasado, me da la sensación de que cuando piensas en tu hijo te vas hacia esa sensación de rencor en lugar de hacia la inmensa mayor parte de la vida de tu hijo yeah, en la que te yeah. trasladaba amor ¿no? y afecto y esos ramos de flores que me estás diciendo ahora ya, yeah. es que ¿sabes qué pasa? que yo no entiendo ¿sabes? si, si mi hermano sabía que estaba enfadado por la famosa escuela de piloto. ¿Por qué tú no acercas al padre, a los padres, con el hijo o haces de intermediario para que la cosa se arregle cuando es una cosa ya de vida o muerte? ¿Me explico? Uh -huh. Y dejas que sigan enfadados. Porque a mí me llamó mi hermano, que quién era yo para ir a y ir a verlo. Y nosotros nos pagamos un viaje para ir a verlo dos días, porque se iba a Madrid en coche. Y mi, hijo, mi hermano se fue y se lo llevó por la tarde. Estuvimos con él tres horas. Vale, y te vuelvo a preguntar, Sofía, cuando tú piensas en la vida de tu hijo, me da la sensación de que tu, tu mente, tu memoria, se centra en esos meses concretos en donde sientes que no te quería o que te odiaba por, por algo como lo que estás comentando ahora. Pero pues porque me siento mala madre. Pero una mala, una mala madre, entonces, es aquella persona que no consiente algunas cosas a sus hijos. Pues porque, porque a lo mejor le tenía que haber pagado el curso de piloto y a lo mejor estaría vivo. Sofía, ¿eso es la diferencia entre que tu hijo te quiera y no te quiera? Entre, entre que, que tu hijo te demuestre amor y que no te lo demuestre, realmente esa es la diferencia. Es que, es que yo, yo te juro que pagaría, bueno, pagaría, no, pero. Me gustaría saber qué mal he hecho para que se pusiera así conmigo. Porque es que no lo sé, no lo sé. A mí su, su mujer me dijo que en el hospital que estaba celosa de ella, imagínate, me montó un, un cristo en un pasillo de un hospital. No me ha dejado tener nada de él. No tengo ningún recuerdo de mi hijo. Mientras estaba muriendo, mi hijo se lo llevó todo de casa. Eh, ha sido una experiencia muy dura. Muy dura. Muy dura. No me ha pedido si quería alguna foto, algún recuerdo de mi hijo. No, no me ha pedido nada nada nada ¿y te hubiera gustado conservar algún recuerdo de tu hijo? sí materialmente sí ¿se lo has llegado a pedir Material... a ella y te lo ha negado? ¿le has llegado a pedir algún recuerdo de tu hijo? no, yo la, yo yo te voy a decir la verdad yo en este mundo quiero que se mueran dos personas y si las puedo matar yo, las mataría yo, ahora mismo. Que es el doctor que se ocupaba de mi hijo, en el, en el Gregorio Marañón. Ahora, Matías, que ma mañana ya estamos en el Bernabéu. Muy bien, está muy bien. Y la otra persona es esta mujer. Esta mujer a mí me ha hecho mucho daño. Yo sí, menos mal que vivimos en dos continentes, en dos países diferentes, porque si no, a mí no me para nadie ya. Yo no tengo nada que perder. Le he perdido todo. Yo tenía una vida, pues, como dice todo el mundo, perfecta. Tenía un trabajo perfecto, tenían dos hijos perfectos, los perros, el marido, una familia normal, pero no nos faltaba de nada. Y mira, no se me fue la vida. Y yo a la mía no le tengo ninguna presión. O sea, yo ahora estoy pendiente de, de los del Ministerio de Trabajo para la Incapacidad Temporal. Pero yo es un trabajo que durante años, la verdad, que yo me lo he pasado muy bien. Yo era una persona que era el payaso de Iberia, porque a mí, la verdad, que muy alegre y me gustaba mucho reír y hacer reír, porque nuestro trabajo era muy pesado y era mejor así divertirse, pero como la gente hoy en día pues tiene, tiene el respeto con muchísima facilidad. y trabajamos cara al público. Yo no me veo capaz de volver a mi trabajo. Porque yo estoy si franca, a mí un Señor me dice que no pone la maleta. Primero me dice HP, que es lo primero que se dice, porque es lo primero que viene. Y que no pone la maleta en la bodega a veces no caben todas las maletas y yo cojo un bolígrafo y se lo, se lo clavo en el cuello y me quedo más ancha que pancha y eso proviene todo de, del fallecimiento de tu hijo entiendo verdad porque me imagino sí, sí, escuchándote sí, sí. que tú antes no eras así y este tipo de pensamientos no se te pasaban no. por la cabeza verdad no, no, no, no había claro un boli a nadie. Pero bueno, yo el otro día eh, paré en el coche y casi salgo y me pegó con una señora. O sea, yo me, me estoy volviendo violenta, violenta. Y es que además me gustaría. Le dije a la psiquiatra, digo, es que creo que me no voy a poner una navaja en el bolso. Mi marido va a comprar y así ya no creo problema. Yo intento salir lo mínimo posible y estoy aquí. Me dice la psiquiatra, mejor estés en tu casa que no en la prisión. Pues tenemos que, que ir finalizando la sesión por hoy. No sé si hay algo que te apetezca comentar antes de finalizar la sesión, algo que creas que se te ha quedado por decir, que, que consideres que es importante. Sí. Eh... Es toda la. Todos los dolores que tienes una vez que te pasa una cosa de estos. Es... Tu cuerpo padece de por todos los sitios. ¿Dolores o sea, musculares te refieres o de otro tipo? No, no tienes fuerza, no tienes fuerza. Y te duele un día te duele una articulación, otro te duele te de la cabeza, bruxismo. Yo tengo menos mal de acenia mi mi pero hago tanta, tanta fuerza que me levanto con una mandíbula totalmente probada. Porque aprietas los tu dientes cuerpo. mucho por la noche, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tu cuerpo no no te sigue. Sega, no. Mm -hmm. Yo ahora, pues, tengo 52 años y me estoy encerrada en un cuerpo de una persona de 80 años. No, no tengo ningún tipo de vitalidad. A mí se me ha quitado toda la vitalidad. Muy bien. Pues con, con esto cerramos entonces la entrevista. Sofía, te agradezco de corazón el que hayas accedido a, a compartir con nosotros todo este dolor que, que acumulas, todo este sufrimiento, que hayas sido tan sincera, tan franca y tan directa a la hora de hablarnos de, de tu vida. Estoy convencido de que le va a poder ayudar a mucha gente el conocer tu caso y... Y de verdad que te deseo lo mejor, deseo que, que vayas avanzando, que vayas recuperándote de todas estas sensaciones de dolor emocional y físico y, y que te vayas encontrando cada día mejor. De verdad te lo deseo, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.